no fue el trato, se no fue el trato, oye. Ay, wey, wey, ¿qué estás haciendo? Maldición. ¡Wey! ¡Ah! Wey, wey. Me horadé. Me horadé no. ¡No! ¡Oh! Wey. No, por favor. Me horadé no. No! He decidido tomar venganza contra este ratón Ya que la verdad me han traído muchos problemas en la ciudad Y ustedes saben que el que me hace una, me la paga Pero el triple o el cuádruple ¿Esa es la foto? ¿Esa uh -huh. es? Uh -huh. Déjame yo mirarla a ver ¿Se parece? Porque ella, porque ella puso nerviosa No, pero ya yo voy con una cualquiera Es una cualquiera Elena, ven acá Vámonos, Ven acá ¿Quién es esa que está ahí? ¿O qué sé yo? Elena. Elena, ¿quién es esa que está ahí? Tú estoy hablando serio. ¿Qué qué sé yo? Pues tú eres loco. Elena, ¿quién es esa que está ahí? Adelante la gente no que yo no sé quién es esa, porque qué? pasa? Tú no sabes quién es esa, pero es igualita, tío. Y si soy yo, ¿cuál es el problema? Velo ahí. Ningún problema, Elena, pero es que. Entonces. O sea, es que tú no tienes que. Yo ni nada te voy a decir, hoy yo... Pero que ella no nato, es que y no tiene nada, nada decir, es que decir. No, es que está bien, aunque no seamos nada, pero como quiera, ella no tiene que faltarme respeto de esa manera, mami. Pero falta el respeto de qué manera, <ríe> WTF. Pero a mí, me da, a mí me da igual, todas las malditas mujeres son iguales, vámonos. Quiero hablarlo con ella. Sí, sí. Se te olvida lo que me hizo varito. Sí, claro que no se me olvida. Entonces mi Bugatti una mierda, entonces. ¿Cómo así? Yo soy la... No, eso nosotros podemos tratar de recuperar de alguna manera. Yo soy la persona más hipócrita del mundo, ¿tú sabes? Yo sé, por eso estaba cantando esa canción allá en la casa. Pero ni hipócrita, un día me ama, día me odia. Oye, vamos a decirle que tenemos que buscar un carro para llegar allí. Dale, tata. ¿No quiero terminar de ver la casa? no, no. A mí la que okay. me interesa es la otra, está, no, está muy grande. Okay. Quiero hacerle una cosita a él. Bueno, supuestamente tú tampoco es del solo, es como del socio o algo así. Óyeme, quiero hacerle una vueltita a él en su tico. ¿Qué le quieres hacer? Yo no sé si tú sabes que el Evarito hizo un lío mm -hmm. con el carro, entonces. Yo sí lo sé, pero yo estaba ahí casi me queja más contigo. Exactamente. Entonces, vamos a vengarnos, varito con este patrón. No, no, no, eso son cosas diferentes. A Barito no le podemos vengar de otra manera. ¿Por qué tú quieres hacer con el cojo? Bueno, el cojo nunca me pagó mis deudas a Entonces... Si quieres seguir? Lo que pasa, Belena, lo que... Oye, creo que lo que pasa, Elena. Si a mí me hacen una, yo se la hago diez veces peor. ¿entiendes? Entonces, vamos a decirle a él que tenemos algo que hacer y vamos. ¿eh? Nada, entonces, nada. O sea, don... ah, yo creo que lo veo. Venga, venga, entonces. Yo lo veo. Usted, ¿Dónde está? Che, mira, su izquierda. <risa> ah, ya lo vi. perfecto. la <risa> persona, Le vamos a hacer un lío. Le vamos a un lío. Saludos saludo. Mejor. ¿Cómo está usted? Aquí vale, bien. le Aquí cuento. No, no, no te preocupes. Eh, le explico. ¿Te ves esa casa que está allá? Sí, sí, claramente. Esa es la casa que vamos a explotar. ¿Usted es la persona no, fue, que me, me enviaron? Sí, sí, estoy listo. Usted se la luz. ¿no? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Que tengo curiosidad. Tengo varios eh, explosivos que acuerdo de tono, ustedes... Les sugiero desde una distancia. Le tengo okay. un par de armas listas para disparar por la tano por si acaso que si alguien adentro. Ok, primeramente Ay, me... ¿Qué tengo que asegurarme no? que no haya nadie, no. ¿no? No, no, no. Primeramente me quiero asegurar que no haya nadie adentro. Y lo segundo es que quiero llamar a la persona, porque me encantaría ver su cara de sufrimiento. <risa> <risa> <ríe> oh, si sí, quiero comprar una casita realmente, aquí, qué? ya tú sabes. Oh, oh. ¿Quién es el mama? ¿Qué es lo que dice es esta mujer? Ah, pues de ah, eso, pues una mala. Mi es el que lo que cojito. Yeah. Ah, traición, levante la manito, cojito. <ríe> ah, traición. Uh. ¡Cojito de papá! Pero yo, pero yo no te hecho nada, cuboy. ¿Con qué motivo tú me estás? Tú van, me acá, acaso, van acá, ¿no? van acá, van acá, cojito de papá. Vamos para acá, vamos para, vamos a dar una vueltica ahora, cojito, ven. Pero ven acá, cuboy, vamos a hablar, ven. Es Pero espérate, espérate, espérate. Ay, qué hermoso, marco. Pero eso no hay que engañarme, podemos hacerlo tranquilo. Tranquilo, tú lo vas a ver ahora tranquilo. Sí, siéntate, siéntate si tú quieres. Relájate, mira, relájate. Para que tú veas el espectáculo. El día de sí. hoy. Igual espectáculo. Güey, no vaya a comerte una, una locura, cuboy. Bueno, cuando te quiera, está malito. ¡Ay, cojito! ¡Ay, cojito ¡Ay, cojito! de papá! ¡Ay, cojito! ¡Tu linda ¡Me mi casa <risa> <¡Oí>, de <dale>, papá <risa> ah, y, y mira el carrito tuyo allá abajo, dispare en el auto <risa> ¿Cómo? Y, y el auto también que se va <risa> Ay, puta me ese maldito carro no se explota, ¿ok? <risa> explota ese carro, el diablo, con échale con explotó tu <risa> casa era mejor que cojito, tú sabes que tú no puedes meterte conmigo, oíste ustedes me tiraron un carrito que vale 30 mil dólares el agua, pero yo te quemé una casita que cuesta 10 millones de dólares, ¿Pero que yo te diga algo dime Tú yo te digo algo, lo raro? Sí, más, Presta atención. Eso es material. <risa> Está bien. Tú ganaste. No, no, escucha. Sí. Tú ganaste. Yo te di la confianza. Sí, yo, te yo traje sí, a mi casa. Estoy queriendo hacer la pase contigo. Tú agarras y me destruyes. Lo más valioso que yo tengo era Dígame. En cuanto a lo monetario. Pero qué pasa? Eh, eso se recupera. Pero si yo no me cobro, esta que tú <risa> me acabas de hacer, yo me cambio el nombre. <risa> a ti lo que te conviene es matarme. Oíste. Si tú en este momento no me no me matas y me dejas ahí así, créeme que tú te vas a arrepentir por, por el resto de tu vida. Esa gente no ya te sabrás lo que, lo que va a ser. Sí, eh, ven acá, ven acá <tose> vamos a hablar. Ven, que tiene vamos a hablar. Ven, vamos a hablar. Acá, no? bueno, ahí, que, güey <tose> le, le doy ese <tose> musculito a <tose> H. ¡Ay, qué guay, <tose> Estamos <que>, trabajando, mío. Estamos trabajando. ¡Ay, qué sí, Mate, me mate, mate. ¿no? Mátame, mátame, sí. mátame. ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál? mira, ¿cuál todo? no, dale a ti, No, ¿Cuál? no, para yo, atrás, no, no, ¿Cuál? no, no, no, cuál no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. Ay, Wey, güey, tranquilo. ¿qué pasó con Malba? ¡Vámonos! Y ustedes me conocen hey, a ¿eh? Lo van a sacar o no lo van a sacar. <ríe> Eso lo hago mal. Ya, ya, ay, Dios mío, me lo mandaste. Velo ahí, se lo vendí. Me lo mandaste, Dios mío, tú eres bueno. Velo ahí. Qué loca, mío, usted me conoce. Tú eres bueno, Dios. Policía, oficial. Ponte creativo, pate un tiro. Oficial, ayúdeme me Mira, pero ¿Quiénes son ustedes? Pues yo no lo conozco, ustedes. Bájame, lo primero me llevan. Ay, virgen de alta gracia. Guau, guay, pero no me apunte con esa pistola. Ay, Dios mío, por Dios sí es bueno. yo lo que andaba comprando un celular. Yo lo que. Diablo, qué traición yo no soy traicionero, me, me, me obligaron, me estaban apuntando en una gracias, Kuboy. Te, te a una cabeza. Ya te voy a depositar tu de Mongolo, no, si me están la apuntando la con una pistola en la cabeza, ¿qué tú quieres que te yo diga? Te alto dinero por el trabajo completado, te lo agradezco. Maldición <ríe> del diantre. ¿Cómo tú estás, Elena? ¿Cómo tú te sientes? Bien, ¿y usted, caballero? Dígame ese saludito, bueno como yo saludo ahora. ¡Ay, no ¡Oh! le deje! No le de, no le de Vámonos No le dé a ella Dale a esa también Que esa se ve que aguanta Saco de galleta. No le de, no le den, Esas son chicas Esas son no, no chicas de, Por favor, no me de, no me de yes, son negros ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vámonos, súbanla. Qué no, Súbanse no, Son un cuero Elena, perdóname Me obligaron, me obligaron No, tú tienes que ser mongolo Elena, me obligaron, me obligaron Me estaban apuntando con una cabeza ¿Qué tú quieres que...? Me estaban apuntando con una pistola en la cabeza ¿Qué tú quieres estás, que yo haga? ¿Dónde diablos que tú te metes? ¿Qué? La cosa en paz Y él te lleva a mi casa Con la intención de arreglar la cosa entre nosotros Y que todo termine ahí Ajá. Y que tú te hagas la Aprovechaste la oportunidad para explotármela Y para humillar Mandarme en cuero y de calzo. No lo iba a solo ibitico. No, no, pues no, nosotros nada más te quitamos el el lo tenis no, y, Ay, vos, y el poloche y no te quitamos el poloché Te me quita los tenis. Diablo, te mante, me quita los tenis. Yo también. Pero, no, sí. ya, ya, ya, ya, ya, ya. Digan sus últimas palabras, por favor. <risa> ¿Qué última palabra, loco? No, no, loco, piensa la cosa bien antes de hacerla. Ojo, cojo, cojo. Cojo. Digan, sus cojo, cojo. Cojo. digan sus últimas palabras. Cojo, piensa la cosa bien. Cocino, cojo. ¿Te de quemarme? Yo traté de quemarte. Claro. Evaruto, okay. todo, ¿Y por qué yo tengo que pagar lo que hace varito? aunque nosotros somos uno. No, no, no, cojo, por favor, no haga esto, no haga esto, cojo. Suéltete, suéltete. Oh, no, él no? tiene un galón de gasolina y yo voy. Si okay, sí, me tengo que, que dar un papo No, compórtate, No van a sobrevivir esa caída. No, no, cojo, no, por favor, cojo. La no, cojo. Con una piedra en el acelerador. Ah, bueno, cojito de madre. papá, cojito de papá, por favor, no, por favor. Ya lo cojito de papá. Cojo, nada más te voy a decir una sola cosa. ¿Qué tú me vas a decir? Nada más te voy a decir una sola cosa. El que me hace una, me la paga el triple.